Nuestro mayor orgullo es que somos ecuatorianos Reciban el saludo muy especial de este lojano Desde este lugar tan especial de Sevilla ¡Que vive Ecuador! Hola a todos mis compatriotas Soy Yolanda Paucar Y estoy súper orgullosa y muy agradecida De poder conmemorar juntos Toda la valentía, toda la fortaleza de los pueblos mestizos e indígenas que conforman nuestro querido Ecuador. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Pesantes y quiero mandarles un saludo muy, muy especial a todos mis compatriotas ecuatorianos, a todos quienes hemos tenido el gusto, la dicha, el placer y el honor de haber nacido en este pequeño pero gran país llamado Ecuador. En sus 211 años de independencia, ¡que viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! no soy bueno quiero no, no, enviarle un fuerte saludo a todos los ecuatorianos dentro y fuera de nuestro país por este día tan especial para nosotros que celebramos los 211 años de independencia un abrazo a no, todos no, no. mm. Un saludo desde Alcalá de Henares, Madrid, Les saluda Miriam Caicedo, hoy que nuestro Ecuador cumple 211 años, de la primer grito de la independencia de 1809, Lord a Ecuador y a Quito por recordar esta gesta histórica, Ecuador te amo. Hola qué tal, soy Jorge Vázquez Alvarado, soy Manavita, vivo en Madrid y a nombre de la Casa del Montuyo Manavita. Sin Frontera, queremos enviarle un fuerte saludo a cada uno de los hermanos ecuatorianos en estos 211 años del grito de la independencia, de ese grito que cambió la historia de nuestro país. Un saludo a todos los hermanos ecuatorianos en cualquier parte del mundo. Siempre recordamos esa patria que tanto queremos volver. Un saludo, felices fiestas, patria. que mi Ecuador, carajo, grandísimo, hombre, mortal tanta pampada. Qué bonito, con tu pues, madre. Hoy es un día muy especial para los ecuatorianos. Hoy nuestro Ecuador cumple 211 años de independencia. ¿Casi se acuerdan, muchachos? Por eso, mis amigos, yo pues a mi Ecuador lo llevo en el alma y quiero mandar un saludo muy especial a todos mis paisanos que pasan por Europa. Allá, pues en Italia, en España. A Canadá, Estados Unidos, Groenlandia, bueno, Suiza, por donde nomás están regados mis compatriotas paisanos ecuatorianos. Desde este espacio, donde realmente oramos por ustedes, queremos colocar a todos los ecuatorianos en las manos del Señor. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes y que realmente nosotros mostremos esa libertad, mostremos que somos libres que somos valientes, pero esa libertad y esa valentía, por el trabajo, por el esfuerzo, por la honradez, por la responsabilidad. Queridos hermanos, llevo a ustedes con un fuerte abrazo y cariño en esta fecha importante, y que Dios les bendiga a todos. Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debo decir, por donde quiera que yo esté, ecuatoriano soy. Quiero mandar un saludo muy grande a mi gente linda de Ecuador. Yo soy Engo Zapata y que viva Ecuador.